Bienvenido a Estilocracia. Amigo estilócrata, hoy te presentamos un gran video. Una manera de tener y crear mayor poder es por medio de las conversaciones. La conversación a la que más se resiste es la que más necesitas para perder el miedo y aventurarte a comunicar de manera efectiva y con gran calidad cada una de las verdades. Por ello, hoy en Estilocracia te presentamos 5 Maneras de Hacerte un Gran Comunicador 1. Primero, Escucha Profundamente No es conveniente iniciar una conversación, lo sea personal o laboral, sobre cosas que te molestan. Lo ideal es tener la sabiduría para saber escuchar profundamente. Sin embargo, esto no implica solo escuchar, sino poner todo el cuerpo y principalmente la cara de un modo atento. Existe un rasgo físico para eso y es cuando los ojos te miran fijamente y la mano cubre sutilmente la boca, como si ésta estuviera pensando. Lo que nos ayuda a recordar lo conversado y a transmitir la importancia y atención que tenemos por la otra persona. Eso genera confianza y abre un vínculo extraordinario. 2. Puedes decir lo que quieras, siempre que lo digas con respeto. Muchas veces podemos estar tentados a responder de manera reactiva a una serie de comportamientos. Con esto me refiero a que si alguien ha sido grosero contigo o se ha portado mal, si alguien ha llegado tarde a una cita y te molesta porque crees que es una virtud, podrías contestar de manera despectiva. Sin embargo, puedes comunicar todo lo que quieras, siempre que lo hagas con respeto. Si es importante para ti, debes hacerlo saber, pero no con enojo, porque eso incentiva al ataque y a las discusiones. Así que exprésate claro, pero con respeto. Di lo siguiente. Agradecería que cuando nos reunimos, respetaras mi tiempo y sigue disfrutando de lo que estás haciendo. 3. Sé claro con tu comunicación. Muchas veces se trata de tener una conversación seria y clara, pero es muy difícil hacerlo. Se baila sobre el tema y se gira de un lado al otro. Lo mejor es ser siempre claro, preciso y directo. En lugar de dar mil ejemplos a la persona, di, aquí está lo que sucede cuando haces esto. Así que se hace a un lado el problema para hablar al respecto o de las razones y soluciones, lo que hace más eficiente la conversación y el objetivo de la misma. 4. Relájate. Aunque es importante ser consciente de uno mismo durante una conversación importante o estresante, una de las estrategias de comunicación más efectiva es simplemente relajarse y actuar como lo harías normalmente. Mientras, por supuesto, sigues siendo profesional y sumamente respetuoso. Eso hará que las jerarquías se disipen y haya una comunicación fácil y fluida más amena además que despierta el interés del acompañante o los inversores 5 déjalo ir la última de estas tácticas es dejar de lado el problema una vez que la otra persona ya entendió lo que es importante para ti y querías comunicar y sigue con el siguiente nivel avanza en la conversación dirígete hacia otras personas hay demasiadas personas que están atrapadas en el pasado y no hay forma de que construyan un futuro maravilloso. Estilócrata, estas son las 5 tácticas para hacerte un gran comunicador. Dinos qué piensas al respecto y si alguna vez lo has empleado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte para más material. Hasta la próxima.